¿Por qué llevo mi cabello así o por qué llevo este look o he llevado diferentes looks? Porque yo cambio continuamente. Ahora me he amañado más con este. Llevo dos años, voy para tres. Eh, siempre yo creo que todas las personas o todas las mujeres eh, negras o afro hemos tenido mm, experiencias. Algunas no muy positivas, pero que nos han ayudado, esas mismas experiencias nos han ayudado y nos han fortalecido y han hecho de que nosotras nos autorreconozcamos mucho más. ¿ya? Eh, cuando estaba en la universidad, sí, me notaba, me alisaba me alisaba, estuve en el, en el mundo de la moda, entonces empecé a ocultar mi cabello a través de las pelucas, porque utilicé mucha peluca, y todas las pelucas eran diferentes, y ahora digo, bueno, wow, o sea, tenía demasiada personalidad, bueno creo que todavía la tengo, porque siempre me ponía una peluca, o una mona, o una roja, o una más corta que la otra, o larguísimas, pero aprovechaba porque estaba en el mundo de la moda, y... Pero de, detrás de eso, creo que había algo que era ocultar. Ocultar esa esa esa estigmatización que nos tienen acerca de nuestro, de nuestro pelo. Porque siempre escuchamos a nuestras abuelas hablar de eh, ese pelo es como una esponja, ese pelo es malo, eh, el pelo maluco. Eh, entonces... Pero a medida que ya tú vas creciendo, que vas eh, conociendo y que te vas reconociendo, empiezas a sacar tu, tu, tu personalidad y, y a autorreconocerte. Entonces ahora yo manejo el. el manejo este, este pelo o mi cabello, lo manejo, eh, me tuso Primero que todo porque me gusta, me siento libre, en segundo lugar porque mmm, tengo dos hijas que tienen el cabello así pues y, y a ella sí les digo no, ese es su pelo, deben de quererlo, deben de amarlo y las otras personas realmente desearían tener el pelo que tenemos nosotras, entonces como para dedicarle tiempo al cuidado del cabello de, de ellas, digo no, no tengo tiempo para el mío, entonces me lo quito y, y ya. Y, y también para cambiar, definitivamente. Me, me siento súper bien, me siento súper bien. Y ya a veces bromeo diciendo que es para que el Espíritu Santo llegue más, eh, más derecho. Por la ahí, no tiene obstáculos. Eh, eso eso les cuento pues de, de, de mi nuevo look.